Hola chicos, bienvenidos a mi canal nuevamente Estoy con Trevor, Hello. otra vez Hace mucho que no subíamos un video Pero estábamos esperando la bolsa De dulces alemanes De hecho, no sabe nada de lo que hay adentro No he podido abrir nada Ni yo para comer Acá está la bolsa Lleva como dos semanas sin otro Es verdad, no sé en qué estado estarán los dulces Pero gracias a Andrés que me trajo Estos, estos pedidos para este video Así que, Con su Instagram, pues? síganos, Andrés para que el tréor no pueda ver cosas hay en la bolsa, vamos a vendarle los ojos. ¿Cuántos los tienes? Tienes 10, pero no veo ninguno. Ah, ya, muy bien. Ok, este va a ser el primer dulce. Es buenazo. Con tan solo ver el nombre ya es como que, uff, qué rico. Vas a darle un mordisco nomás. Pues es hueco. ¿Qué me has dado? Puro aire. Sí, pues. Mmm, sabe. Sabe avellana? avellana, o no, no, no, Nutella, Nutella. Sí, más o menos. ¿eh? Oh, bonobón. No, es que es de manguilla, maní, no. No, esto es de avellana, ¿sí no. Sí. Ah, pero puede. Es muy rico. De hecho, mira. Buenas. Ah, ves de kinder. De los huevitos de. que vienen con sorpresitas, esa es la marca. ¿Y por qué está en español? Dice, bueno, nomás, pues kinder bueno que decir algo, algo en alemán, no, sé. no pero en kinder qué significa niño claro. entonces claro. le estoy enseñando palabras en alemán y un montón de canciones pero qué canciones canciones de cuna o canciones de niño <risa> <risa> ok vamos a la segunda de hecho se me abrió pero todo bajo control es buenazo y vienen un montón de sabores ¿eh? ahora trevor va a probar solamente uno el primero me imagino como de esos gusanos los de de gomita, entonces que vienen varios sabores entonces no sé si me vas a dar como que un pedacito ¿no? bueno, este es el primer sabor vamos a abrirlo y vas a comer uno ya pero yo tengo chocolate qué pena, tienes que probar muerde ¿Qué? ¿qué clase de gomita es esta? la gomita un poco dura esto este no es un gozarnos de gomita no, es a imaginar que le gusta ¿qué más has dado? hay que saber ¿tecnopor? Sí. ¿A qué sabe? ¿Frambuesa o, o algo rosado? No sé Fruitilla. ¿Algo rosado? Ya lo viste No, no, pero sabe así Es una fruna Esto lo compraste en la esquina ah. ¿Cómo vas a comparar esto con ya, una fruna Ya, la ya. esquina? Ma, He escuchado no. de esto, sí Te hay sabores? Pero esto es alemán o es... No, es okay. alemán, mira ¿Qué dice? ¿Dónde dice? Bueno, pero hay sabor de limón de naranja, de Coca-Cola, de fresa y de frambuesa. ¿Coca-Cola? Sí, mira. Oh, Buenazo, ¿eh? oh vente, vente. No lo veo, no, no lo mire. veo, no lo vi. No lo sé. No no este es el tercero. Es de una marca conocida, como pueden ver acá. o por el color. Ay, ay. Cuando digo marca conocida, no lo tiene idea. Esperemos que te guste. Si no te gusta algo, también tienes que decirlo. Los cupos, no van a ver. Sí, claro. Ahí se van a dar cuenta del todo que no te gusta. Estoy confundido. <risa> Huele como que a fruta? No. Yogur. Mm. He comido esto pero en en otro. en otra sustancia. No es yogur exactamente. Que no, no lo puede ver, entonces no siento siente por completo todo Ahí está el truco, pues ahí está el truco ¿Es una fruta? Ajá Ya no vas a adivinar No, yo quiero adivinar ¡No! ¿Con qué letra empieza? Con F ¿Frutilla? No Aunque sí, si frutilla es... en eh, sí, no, Entonces sí es fresa Ya había ganado rato. Ah, ya, uy qué imbécil Está rico. Oye, pero sí tenía razón, ¿no? Sí. Cuando te o dije. sea, sí huele como que yogur. Claro. Y yogur de pero... fresa. Siguiente. Sí, sí. Ya, póselo. Ya estoy demandando cosas. ¡Tarán! Estos son muy ricos. De hecho, quiero comerlos todos ahora. Ya sé lo que No, no sabes. Sí, no. Huele primero. Ya sé lo que es. No, no es. ¿No sí sabes? es. A la boca. Es cargo! ¿Qué sabe miel? miel? ¿No sabía miel esto? Oye, ¿eso? ¿Un osito? No, no es no. con osito No sé qué sabor es porque le siento sabor a miel A ver, voy a probar uno Se si te ha malogrado mm -hmm. en dos semanas No se ha malogrado Se vence en noviembre Pero sí está duro Ya ves, no muerde No duro de lo normal Parece... No, es que los Harry tú esperas así como que está blanden, ¿no? O sea, Ya gané ya. Ay. What? ¿Qué? Pero esto no sabe a los susitos. No pues. Que sea Potter no significa que todos sepan igual. O sea, no sabe mucho, a nada. No sabe de diferentes colores. Sabe a colores, no sabe a. No sabe nada. De y ahí, miren qué lindo esto. Qué lindo. Ay. No, ese no me gustó. Los pitujos. Si sí, no tiene mucho sabor. ¿Pero qué decía ahora? schlumfe A ver, dilo para la cámara. Dislumfe. schlumfe Dislumfe. Schlumfe. Schlumfe. Te estás equivocando en propósito. No, a ver. Schlumfe. Schlumfe. Está, ah, muy bien. Ay, esto es Uy. adictivo. Esto es adictivo. No sé cómo voy ¿Qué te pasó? ¿Te mojaste? Uh -uh. ¿Qué pasó? Después lo vas a ver cuando lo digas. Ya. Para la otra. Ya, esto sí es un gusano. Y ácido. No uh -huh. es ácido. Es un gusano. No, no es un gusano. Son papas fritas. Bueno, papas. What the fuck? Dice peace, y no, no hace peace. Pero, Pero sí son. son. Mira, sour. Tiene dos limones de tres. O sea que hay de tres. O sea, esto sí me gustó. Hay más sí, está bien rico. Se sí, demostró. Ya tenemos a comer en la tarde. Nada, solamente lo, lo Abre. Ah. Déjame comentar primero lo que siento. Ya. Yeah. Esto huele a las gomitas de osito Ambrosoli de chile. Vamos a ver loca. Ya, son más arriba. Pero. Son chiquititos. Son normales. ¿Normales? Sí. Son las normales. O mis favoritos, de hecho. Pero ojo que los que venden acá son los americanos. Y los americanos son completamente diferentes a los alemanes. Y estos son muchísimos más ricos. Esto está veces más ricos que los... No, ¿cómo? ¿Oh? Siempre. Pero son más ricos que los americanos, Sí. sí. O sea, ya no, no soy tan especialista en eh, no los de comida como Nicole. Pero, ¿cuál es mi favorito? El rojo. El blanco. <ríe> que te vi agarrándolo. ¿Cuántos quedan? Vida, uno. ¿Solo uno? Mmm, creo que... Ya sé lo que es Voy a esconderlo esto bajo cinco llaves porque todos en mi casa van a creer El último es este y es deli delicioso Voy a necesitar que todos ustedes vengan a mi casa y, y coman todo lo que, lo que tengo acá. No es porque voy a guardar sino porque nunca me lo voy a comer creo Solo se necesita un treo. Ah, es un chocolate Vas a comértelo todo ¿Todo? ¿Por qué? Sí, porque, porque sí. No me gusta No, sí me gusta todo. ¿Por qué es salado? ¿Este lado? Es salado Oh, sí ¿Por qué es salado? Y es chubby ¿A qué sabe? ¿Sabe cuál es el Chocolate. Una marca famosa de chocolates de europeos Milk Milk. ¿Ese? ¿Eso? Pero es muy salado Es como si le hubiesen echado sal Así de frente Ah, el cuadrado Es muy rico Tú pensé que tenía Ah, ¿vas a comer otro? No Mira, ya, ya manoseaste todo el chocolate Igual te lo vas a comer tú Es verdad ese, ese es mi favorito ¿Cuál es el que más te ha gustado? ¿Es? ¿De todo lo que has probado? De todo lo que he probado ¿Y de, y de gomas? De gomita el más rico es Dos ositos El último, el último puesto, final, asqueroso Es eso, es cosas azules ah, no, de Los bichos de... Malazo, horrible, no compren Me estás haciendo mala promoción y ya, van a, ya no nos van a querer regalar los ositos A decirlo No, en verdad estaban muy ricos Estaban muy buenos, son mis favoritos Mándenme más ¿Slumpe? ¿Slumpe? <risa> Bueno, en otro video vamos a hacer algo parecido De yo probando cosas chilenas ¿No? en algún momento así que eso va a estar muy divertido porque yo conozco creo que las cosas contadas con la mano así que bueno, nada espero que les haya gustado eh, vamos a almorzar y comernos todo lo que tenemos acá no creo que vayamos a almorzar ¿eh? <risa> claro, porque te has todo pues. <risa> ya saben, no se olviden de suscribirse a mi canal en el box de abajo siganlo a Trevor en Instagram si van Andrés quien trajo todas esas cosas ricas Muchas gracias. Denle like, compartan, comenten si quieren ver más eh, Trevor probando cosas chinas, probando cosas mexicanas, no sé, no tengo idea. Nadie ha comido de esas cosas. En Así Wong venden. Podríamos hacer un probando cosas... De Wong. De Wong, China. Súper caro, pero es lo que tenemos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video.